Ramón Antigua Brito en política a otro nivel. Saludo hermano, bienvenido. Gracias jóvenes. Saludos tengo. Antigua. Antigua luce bien? como siempre como descansado, ¿no? sí, fresco, como que nada descansado. le preocupa. Sí, eh, me preocupa mucho, mucho, muchas cosas me preocupan. No sí, eh? sé de que si me dejó afectar por esas dificultades por la que lucho para que eh, se les salgan. O es que usted es amigo de Radamé Polanco, de Félix García, de, ¿cómo se llama? El eh, otro, son de teatro y eso es que usted eh, de util, Alain, utiliza esas que, habilidades que, que usted tiene para disimular, ¿verdad? De que realmente los problemas no le preocupan. No, lo que sucede es que cuando tú vas subiendo no puede subir enfogonado, como dicen, bravo. Porque suda ¿Cuando más, usted va subiendo magnifico. en qué sentido? ¿Cuando va subiendo las escalinatas de cualquier, Telenor cualquier, o el ascensor de cual, Telenor? ¿o qué? Cualquier pendiente progresiva. Ah, ok, porque ya usted subió. O sea, para ayudar, usted, para, para resolver problemas, Usted va a subiendo, que estar tranquilo. Usted va subiendo y sigue eh, la, eh, escalando, ¿verdad? Convencido la, de que no debo pisotear a los que me encuentro en el camino por si me toca volver. Correcto, <risa> sí, muy bien. Antigua, hoy el tema, bueno, primero Antigua, para Recuerda. Para que no le pase a la, como, como al amigo de, de, de Manuel. Como a Jan sí, Alán. Sí. Eh, antigua, el, el, el instrumento que debemos nosotros pues, utilizar todavía durante mucho tiempo para evitar... Que esto siga, pensé que se le iba a olvidar, de no, no, no, Mira que no sí, ando sin ella. La Alicia, mascarilla. Porque Alicia Ortega y todo Dicho su equipo, sea de paso. Sí. No, porque yo y Alicia Ortega. Correcto, sí, sí. ¿Mm? No, lo que pasa es que, iba, es el que me salva en de ese no. orden. Iba a poner a Alicia porque era que no lo iba a mencionar. ¿tú no, no? Y Alicia todavía eh, en cada. Con, con la agravante y el llamado, señores, que el ministerio, ante la situación de la, la, el rechazo de ayer de la cámara de diputados de la aprobación del, de la extensión del estado de emergencia que solicitó nueva vez el presidente de la República del, del senado que va a evaluar el senado eh, o el Congreso el Colegio Médico Dominicano proyecta rebrote para octubre no sé no he visto bien en detalle en base a que el caso es que no hay que hacer científico para saber que la situación de la pandemia no ha pasado y que en República Dominicana, por el desorden como que no, estamos, no hemos estado manejando en los últimos seis meses, es claro y definitivo que nosotros en algún momento tendremos dificultades. Quiera Dios que así, y que estemos equivocados. Entonces Pero, hay que seguir usando esto. Así es. Y vacunarse. Sobre todo. Antigua, el discurso o la locución del expresidente Leonel Fernández Reina el pasado lunes, es el tema que usted va a compartir con nosotros. Nosotros vamos a comentar y a analizar, ¿verdad?, lo que fue esta alocución. Y de verdad que es interesante porque nosotros decíamos antes de, y no sé si, si lo comentamos con ustedes, a las expectativas de qué podría eh, decir Leonel Fernández si era que iba a ser una rendición de cuenta también eh, del, del primer año del presidente Luis Abinader. Y mucha gente pues se quedaron las expectativas de lo que él podía decir. Hoy ¿Tenemos antiguas realmente para analizar y comentar lo que fue la locución del doctor Fernández el pasado lunes a todo el país? El presidente de la República, Leonel Fernández, pienso que bajó bastante, lo suficiente como para quizá cualquierizar su figura de estadista, porque no le luce ni le, queda muy, ni le quedó muy bien intentar ser quien riposte, quien intente contradecir al presidente de la República, sobre todo porque se trata de un presidente, de un ciudadano dominicano, Leonel Fernández Reina, con eh, amplias capacidades, con una experiencia de 16 años dirigiendo los destinos del país y un conocimiento de, del manejo del, de, del Estado eh, como, como pocos en el país. ¿Tiene o no tiene Leonel Fernández Reina calidad para... para aupar lo que él eh, dirigió al país el pasado lunes eh, en cuanto a, a, a, los, a las críticas sobre, la, sobre las reformas eh, que tiene previsto llevar a cabo el presidente Luis Abinader. Pudiera tener calidad lo que él no le luce. Ese es su papel, lógicamente, como, como político opositor en República Dominicana, porque si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos el candidato que pierde la convención o pierde las elecciones, más nunca usted lo vuelve a oír emitir opiniones, para acá no llegan las informaciones o las opiniones que emite un ex candidato o un ex presidente. A excepción de Donald Trump. Pero ¿Siga si sigue que sigue siendo ex se... no, no. Va bajando, sí, va bajando, se verificaba. Sí, pero sabemos que es un caso atípico. Nosotros no hemos oído nunca, para que estos lados no llegan, de Jimmy Carter, que fue por los años 70, 80, por allá, que fue presidente de la república. Se, se, se ubican en una fundación que comienza a dar servicios de carácter sociales para los su, ciudadanos ocupan lo su es, espacio que le corresponde como y le presidente. dejan el espacio sí. al presidente de la república él es re, el presidente de la república Luis Abinader es responsable de lo que sucede en el 2020 2024 pero aquí Leonel Fernández que le, yo no sé quién le dijo yo no sé qué día se soñó que solamente él puede ser presidente de la república no sé quién le dijo qué brujo lo preparó para que solamente pueda ser presidente de la República, él no pueda ser expresidente, que él no pueda ser un consultor, un asesor muy, eh, muy sabio, muy sabio del de empresariado de los funcionarios, del propio Estado Dominicano. Parece que, que, no, a, a, es que, que no es muy malo, parece ser presidente. Parece que el carguito no es malo, antigua. Sí. Esta es la primera vez que esto ocurre históricamente en el país. Que un presidente, Yo, un expresidente, ¿no? le responda a un presidente a días no, y, y, de si, haber si, hecho si, sus primer discurso. No discuso. solo que le responde, Manuel, y amigo Toliente, sino, sino, que sino que también le retrenó lo que hizo. Que intente desacreditar, desautorizar... Y, y querer hacer ver al presidente de la República, Luis Abinader, como un mentiroso. Además, eso que dicen, Manuel, y de qué manera, eso puede, tiene que ser, porque así como fue... Muy de manera pero, directa no hay precedentes. Exacto. Así como fue muy, pero muy innovador la forma como se dirigió el presidente Luis Abinader, hecho de la parte frontal del Palacio de, de, Nacional, eh, con sus principales colaboradores, así mismo anunció el presidente Fernández una locución si, eh, tres, cuatro días después del presidente eh, al país. o sea Por eso, un... por eso te digo que, eh, a mi modo de, de ver, bajó su nivel porque él pudo haber hecho lo mismo las mismas declaraciones pero ya a manera de rueda de prensa sí. a manera de que fue, fuese cuestionado al salir o en su oficina política no, y, sobre la y, opinión y, y, del. Mira, mira que se da además Víctor eh, <coughs> pues esa es una respuesta es una, una una acción de los funcionarios del partido de la fuerza del pueblo debió haber sido que lo ha sido en otras oportunidades. Balaguer nunca le contestó a, a, a los del, al presidente del PRD. Los del PRD nunca convocaron en esa, en esa connotación presidencial que vive Leonel Fernández en Buido. Nadie lo había hecho, ningún ex presidente lo había hecho. Sin embargo, Leonel lo hace en este, en este momento, corriéndose el riesgo, el riesgo político, el costo, el costo político que está corriendo. Ayer el gobernador del Banco Central de la República Dominicana contradijo en todas sus partes lo que tuvo, lo que habló Leonel Fernández de la, de la, de la situación económica del país. Porque Leonel Fernández fue tan bajo, que tan, si tan bajo, no encuentro otra palabra, que tuvo la cachaza de decir que el presidente de la República, Luis Abinader, había dicho en su alocución que había crecido 13 puntos tanto la economía, y Leonel Fernández dijo que había crecido punto punto 13. o sea, le quitó los 13 adelante. <risa> le puso 0.13 usted sabe que, que lo único que sabe conceptualizar Entonces, ¿qué en, en ese este país qué se que han, han venido los dirigentes de la, de, de, la, de la oposición del gobierno y algunos del sector eh, eh, sin fines de lucro la, la, las instituciones sin fines de lucro a plantear que el mismo que le daba los números las informaciones, los datos a él, que lo hacían, lo hacían hacer a él un, un discurso, poniéndonos a nosotros como el país vanguardia en el desarrollo el, económico. El, el, Nueva el, el, el Nueva York chiquito. El Nueva York chiquito. Es el mismo funcionario que está siendo gobernador del Banco Central, de Luis Abinader O sea, el dador, el generador de las informaciones de credibilidad, de, esta, de estabilidad. De ideas financieras. De ideas financieras, eh, de, de, de crecimiento. De es el pues mismo, mismo que lo acompañó a él en los 16, 12 años que hizo de presidente de la República. Entonces, ayer, ese discípulo de él, ese nombrado de él, tuvo que salir a defender vamos a su a ver, gobierno. Vamos que a ver es este. quien lo acompañó durante todo ese tiempo, porque él salió a, a hacer la aclaración. ¿no? Sí, entonces, sale y lo hace quedar mal porque le dice, los datos que damos son de, la, son de los organismos internacionales, como el FMI, que es quien nos califica, nos evalúa, nos da, la, nos, nos da lo, los parámetros para definir cuál es el estatus de la economía de y la eso República Dominicana. Sabe, en el Fernández? ¿Y de eso lo Fernández? Leónel Fernández quedó muy mal con esa intervención del, presidente, del gobernador del Banco Central ayer, además de la gran cantidad de opiniones de los funcionarios del gobierno, Demo, desmontándole todo eso. En respecto a lo que dice Leonel Fernández. Y ni hablar de las redes antiguas, que también se han encargado de sacarle videos de cuando él en el 96 especificaba de la independencia del Ministerio Público, que ayer, que en su alocución luego destruyó. Eso te iba a decir, en esa alocución de él, de esta semana, de la semana pasada, de, de esta el semana. El lunes fue, el pasado. Él plantea que el Ministerio, o sea, lo que él quiere decir... Aquí abajo en el barrio es. El presidente es un hablador porque dijo que es independiente y, y no lo es porque él lo puso independiente, sino porque yo en la reforma constitucional lo declaré independiente. El presidente el, fue injusto. El, el, que no reconoció. No, el, el, mentiroso. Sí. Fue, el presidente Luis Abinader es un mentiroso a la luz de, de Leonel. Entonces, ahora el que queda realmente como un mentiroso y con la J es Leonel Fernández, pero es fácil de montarle esa posición porque es que a Leonel, al expresidente no le luce pedir al actual presidente que haga lo que él no hizo. Entonces, es verdad que el artículo 170 de la, de la Constitución de la República habla de la autonomía presupuestaria, de la autonomía eh, administrativa, la autonomía funcional, pero es verdad que Jean Alain era independiente, es verdad que Radamés que, que Jiménez era independiente, que Domínguez Brito era independiente esa es una pregunta mm. que yo quisiera respondérsela pero solamente creo que Leonel Fernández puede responder eh, con su anuencia yo creo que hagamos una brevísima pausa y al regreso seguimos con pregunta en el aire eh, para que, que los televidentes queden enganchados cuando regresemos quiero que nos compare Antigua o nos hable la comparación del discurso de Leonel y la rueda de prensa del PLD Hablaremos de eso. El discurso del doctor Leonel Fernández es lo que estamos nosotros analizando y comentando con nuestro compañero Ramón Antiguo Abrito en este segmento de Política a otro nivel.